Bueno, a 40 años del conflicto, eh, seguimos con los reconocimientos, ¿no? Este, y esto es muy, esto es muy bueno porque hoy en día la, la, gente, la gente que, que no nos no, no reconoce, eh, estamos siendo reconocidos por la sociedad misma, ¿no? y nosotros también de parte nuestra difundiendo lo que fue la causa de Malvinas ¿no? en aquel 1982 ¿Qué significa para ustedes que ahora va a haber una ordenanza que va a poner código QR en sus casas? Eh, está muy bueno eso porque este, va la gente en todos los barrios tenemos veteranos de guerra ¿no? diseminados en los distintos barrios entonces la gente va a ver la placa y va a decir, y va ahí en el código QR va a ver la historia del veterano de guerra, qué es lo que hizo, a dónde estuvo en Malvinas, cuándo se incorporó a la fuerza, en qué unidad estuvo, en qué barco estuvo. Entonces, este, y va a poder apreciar todo eso, ¿no? Así que eh, tiene un, un valor muy especial en todo esto, ¿no? Este consejo ha hecho esta distinción a los ciudadanos este, por la valentía por la para que quede siempre en la memoria de todos esta lucha eh, este reconocimiento creo que es eh, en lo personal muy emotivo yo a los nueve años es cuando sucedió el tema de la guerra, así que desde mi lugar, digamos, y poder haber hecho este esta distinción y todo el consejo apoyándolo, eh, más que merecida, ¿no? Y sobre todo, digamos, de lo que se dijo acá es malvinizar todo lo que se pueda con los alumnos, eh, con los vecinos y las vecinas, por eso hemos sancionado también el tema de la implementación que han adherido también muchos este, veteranos al, para el código QR en los domicilios y es para que la gente no olvide. La verdad que es un acto muy emotivo, creo que además es un justo reconocimiento a aquellos hombres que hace 40 años estuvieron en la Isla Malvinas, justamente en nuestra gesta, en la gesta de Malvinas. Y de alguna manera el Consejo Deliberante quería reconocer tanto a los que están hoy con vida como a los que dejaron su vida allá en Malvinas. Y justamente decía recién que esta causa, que es quizás... Una de las pocas causas que nos hermanan a prácticamente todos los argentinos en tiempo de grieta es fundamental mantenerla viva. Y ellos son símbolos, de alguna manera, de esa, de esa causa. Vamos a seguir trabajando en cada punto del país, en cada punto de la ciudad, para que esta, esta bandera de todos los argentinos, que es justamente contar con la integralidad territorial de nuevo, sea una realidad. Por supuesto que por la vía pacífica, por la vía diplomática, pero con nuestros abanderados, que son los héroes de Malvinas, que hoy fueron declarados ciudadanos distinguidos de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que muchísimas gracias por el valor, por el coraje, por el amor a la patria que mostraron y muchísimas gracias por eh, compartir con nosotros esta hermosa jornada.